Bueno, espero que el sol no haga de las suyas, ¿vale? Me voy a quitar esto casi, porque si no, con la gorra se tapa mucho la... Hace como sombra, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos al, al tema. Hoy entreno poco desastre. Un desastre. Porque... Bueno, me he ido <coughs> atravesando el pueblo que tengo aquí al lado y he ido como haciendo cizá, buscando tal calle, daba vueltas. Digo, bueno, más kilómetro hago, pero no sé, de alguna manera he estado y me ha salido, bueno, salido 0,2, más lento. Tenía que haber salido más rápido que ayer y ha salido más lento que ayer. Y había menos desnivel, o sea que un poquito de desastre. Estaba buscando también ciertos caminos que hay por los campos, no por los campos aquí de, os acordáis, del maíz donde comí maíz. Pues, pues eh, por ahí estaba buscando también caminos nuevos y tal, y encontrado, pero bueno, todo entretiene, en fin, un poquillo de desastre. 19 y muy poco, 2 horas, 1 hora 58 limpia, 2 horas 2 sucias, eh, desastre, desastre. Bueno, eh, vamos con el tema del, del vídeo de este de hoy. Eh, intensidades, intensidades de trabajo. Podríamos decir que cuando uno no entrena como, como planificado, no entrenas con ninguna planificación uno que hace, ¿no? Sobre todo en asfalto, sobre todo en asfalto, bueno, y entra el igual, entra el igual. Eh, ¿Qué haces? Pues tú sales, haces tus 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 8 kilómetros, 6 kilómetros, los que hagas siempre, y sales, los haces y te vuelves para casa, ¿no? Y ya está, básicamente es eso, ¿no? Eso sería, digamos, como sin planificación, solo pues disfrutar y ya está, correr, ¿no? Y te puedes tirar así años si quieres, ¿no? Y, y ya está, ¿eh? tampoco hay ningún problema. Pero bueno, digamos que cuando ya dices, hostia, esto hay que mejorarlo, hay que, hay que rendir más, rendir más, ¿cómo diríamos? Eh, tenemos que evolucionar más. ¿Cómo me pica...? ¿Sí que me pica? Bueno, eh, pues para evolucionar más tenemos que meter más kilómetros, más desnivel a la semana y hay que encontrar la manera de que el cuerpo sea capaz de hacer eso, más kilómetros y ese más de nivel. Y además hay que encontrar la manera de que puedas hacer eh, entrenos con más velocidad, digamos, más potencia, que ten, entrenos más exigentes que te exijan más potencia, por ejemplo, corriendo hacia arriba y tal. Entonces es donde entramos con hacer una planificación un poco diferente. Ya no sería el entrenar y por entrenar. Hay que decir que el entrenar por entrenar, si haces mucho volumen, en realidad tienes un nivelón bestial. O sea, si tú, por ejemplo, dices, cada día 20 o 30 kilómetros de trail o de asfalto, coges un nivel que flipas, ¿vale? O sea, aunque no hagas específico, no hago series de velocidad, no haces tal, da igual, da igual. Pero el volumen eh, se come todo, que es un poco el estilo Kilian, que es un montón de horas en la montaña, desnivel bestial, y al final eh, <ríe> se gana, gana a todos, ¿no? Gana a todos, de hecho, hace poco en la como se llama las cise o cómo se llama aquella carrera, ¿no? que le ganó al, al americano. Y el Kilian, ya digo, yo estoy casi seguro, casi seguro, menos no lo sé, pero yo no, no estoy en, su, en sus patas, eh, pero casi seguro de que su base de entreno no es eh, un entreno súper fuerte y un entreno flojito, de extensivo, de tal, flojito. No, estoy seguro de que él no hace un poco, no hace tanta planificación de, como te diría, series de velocidad hoy, nah, seguro que no, ¿eh? ya digo, no discuto que en alguna ocasión, preparando alguna carrera, no discuto que haga ciertas cosas, pero básicamente yo creo que su entreno se basa en el volumen y el desnivel bestial, exagerado, y un montón de horas en la montaña cada día, y al final eso eh, eso puede con todos los entrenos específicos, como lo he dicho, lo he dicho hace tiempo, eh, tú puedes entrenar específicamente una hora al día, súper superior, perfecto... Puedes coger el mejor entrenador, me voy a pisar yo mismo. Puedes coger el mejor entrenador que tú quieras, pero solo entrenar una hora al día. Un tío que entrene tres horas al día se te lo lleva de calle. O sea, te come, te come. ¿Por qué? Porque él entrena tres horas al día. Aunque tú entrenes una hora súper específica, súper velocidad, series, yo qué sé, series de cuestas, tal, pero solo entrenas una hora al día. En cambio, el que se meta a tres, se mete a tres detrás y con desnivel, por ejemplo, cada día te pule, te pule, te pule, porque cuando se trata de luego aguantar una maratón 4 o 5 horas a piñón, de, de, de montaña me refiero, a piñón con desnivel y bajadas técnicas y tal, te come, te come, ¿vale? Bueno, eh, venga, que me estoy desviando del tema. Eh, bueno, pues básicamente, si tú te quieres planificar la semana, pues bueno, hay miles de maneras, ya digo, cada entrenador además tendrá su estilo y seguramente muchos estilos diferentes funcionará muy de una manera parecida al final en el resultado. Eh, pero bueno, básicamente se trata de empezar la semana flojito. ¿Por qué? Porque normalmente si empiezas la semana, eh, yo que sé, un lunes, pues a lo mejor entrenas hasta el sábado, no entrenas hasta el domingo fuerte. Si empiezas el lunes, si entrenas hasta el domingo fuerte, grande o fuerte digamos, sobre todo grande de volumen la, la sesión o de horas... Eh, normalmente el lunes descansas o haces algo flojito, o haces algo muy recuperador, o haces un poco de bici o descansas, ¿vale? Ya digo, eso depende del nivel, a nivel más pro se aprovecha más y a lo mejor en vez de estar totalmente para un lunes, pues haces bici, por ejemplo, ¿eh? vamos a decir. O sea, tenemos la versión eh, entreno pro y la versión entreno popular, ¿no? Por, por decir, la versión entreno popular sería, tú haces una tirada larga, y a lo mejor necesitas un día o dos para recuperar la tirada larga, y en esos días no haces nada, porque es la versión, digamos, de que no tenemos mucho tiempo, ¿me eh, entiendes? Todo esto es lo que te puedas ahorrar de faena, digamos, todo lo básico, básico, eh, como diríamos? No básico, sino que, digamos, vamos al entreno básico, que es decir, que necesito descansar, descanso, ya está. Cambio un entreno pro, ¿vale? Pues dice, no, no, yo que tengo que asimilar la tirada larga del domingo, pero como yo aguanto la hostia y necesito mucho trabajo para que mi corazón esté súper entrenado, tal, pues el lunes me meto 3 horas de bici, de carretera, o 4 o 5 de carretera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya es nivel pro. Entonces tendríamos nivel popular. que he hecho? ¿Tira larga? Descanso el día siguiente, o dos días siguientes. Nivel pro, pues meto bici, o meto, yo que sé, gimnasio, o meto otra cosa. A lo mejor no corro, pero meto no otra cosa, ¿vale? Pues digamos, aprovechan más la semana, ¿no? Y, y ya está. Entonces sería básicamente. Simplemente tienes que pensar qué hiciste lo último, hiciste una tirada larga un poco grande, bueno, pues cuánto necesitas, pues mira, normalmente, esto no lo iba a decir en el vídeo, pero eh, normalmente cuenta que a ver, es que depende si es popular o eres más pro, pero normalmente 20 kilómetros un día de descanso, más o menos. ¿eh? En general, ya digo, habrá gente que no necesita un día de descanso para 20 kilómetros, no necesita nada, puede entrar al día siguiente, y gente que para 20 kilómetros necesita un día. Y si fuera muy popular has hecho 20 kilómetros necesitas dos días de descanso, vale, muy popular, muy, muy de empezar, vale, eh, de que llevas poco. Entonces tú te has metido un día a 20 kilómetros por la razón que sea, eh, pues necesitas dos días. para recuperar. Pero en general, un poco a grosso modo, un poco para todos los públicos, eh, 20 kilómetros un día de descanso. Tira larga 20, 22, 24 kilómetros, eh, un día de descanso y el día siguiente corres, vale. Un poco sería un poco la norma básica. Vale, pues ya está. Entonces ese primer día qué pasa que como has descansado ya digo, además bien estocado de una tirada larga, en fin, eh, suele ser un día que se hace menos kilómetros de, de la media que suelas hacer en, la, en las sesiones normales, se hace menos kilómetros, menos es que si haces normalmente 8 o 10 en una sesión, pues esa sesión de recuperar, o la primera digamos, pues suelen ser 6 o 7 kilómetros. 6 o 7, si tu, si tu kilometraje normal son 9 o 10. ¿Me entiendes? Si tu kilometraje normal son 10, tres semanas, yo los martes, los miércoles, los jueves, lo que sea, hago 10. Pues tú el martes, el primer día de la semana, o el lunes, si es tu primer día de la semana, pues haces 6 o 7, 5 o 6, ¿eh? un poquito, y flojitos, flojitos. Para que el cuerpo, digamos, es como un calentamiento de la semana. Ya está, lo haces flojitos sin calentarte la cabeza, ya está. Puedes hacerlo en asfalto, depende, si vas viendo articulaciones, lo puedes hacer en asfalto. Que vas un poquito de tocada de articulación, estás sobrado de peso, eh, tienes rodillas tocadas, en fin, tal. Pues eso, si puedes hacerlo en un parque, alguna cosa que haya, tierra, césped, cualquiera, mucho mejor. ¿eh? Porque entonces no te, no te estás destrozando. ¿Vale? Articulaciones. Vale, una vez que tenemos el primer día de la semana arrancado... Ya el siguiente, estamos por un lado más frescos, aunque no nos parezca, de la tirada larga, porque han pasado más días, la tirada larga, digamos, estaba descansando de la tirada larga por un lado y del último entreno por otro lado. Es como dos descansos diferentes, es como el cuerpo está recuperándose de dos cosas, del entreno del día anterior y del entreno de hace dos o tres días más, ¿vale? Eh, y sí, es como, ¿vale? Y entonces, bueno, pues si el, si el primer día de la semana lo has hecho correcto, realmente no te has pasado, me poco a la tarjeta si realmente no te has pasado del primer entreno de la semana y lo has hecho flojo realmente como tenías que hacerlo flojo no fuerte flojo vale al siguiente día le puedes meter de todo de todo de todo puedes meter series de velocidad cambios de ritmo series de cuestas eh, un 10k a muerte o un 6k a uno a su nivel no pero puedes meter lo que tú quieras a muerte para... por qué porque el día anterior has entrenado entonces peligro de lesión es mínimo porque el día anterior has corrió 6 o 7 kilómetros, las piernas están hechas, eso es llevándolo siempre por que cada semana sea un poco parecida, ¿me entendéis? que llevamos tiempo entrenando. Eh, entonces ese segundo día, que sería miércoles, y si por ejemplo el primer día de la semana es el martes, el lunes descanso, el miércoles le puedes meter a lo que quieras, a lo que quieras, con intensidad me refiero, lo que quieras, ¿vale? Pues serie de cuesta, una tirada de trail con del nivel, lo que quieras, ¿vale? Me queda poca tarjeta, sigo. Eh, eso ya lo tenemos hecho martes flojito, miércoles caña, ¿vale? ahora ya depende el nivel, como lo tenga la persona si asimila mejor el trabajo o no el jueves, que es el siguiente día puede tomarlo como un descanso o puede tomarlo como un día de correr Va vamos a poner de diferentes niveles si eres nivel bastante bueno puedes correr también, a tu intensidad eso ya te tienes que conocer, pero puedes correr también el jueves, es decir, haría martes corro flojo, miércoles corro fuerte jueves corro como creas, si eres nivel cañero, nivel ya avanzado, que eres un nivel menos avanzado, bici, que eres un nivel un poquito menos avanzado, o tienes poco tiempo, descanso, ¿vale? Un poquito sería eso, ¿vale? Eh, vamos con el siguiente día, ¿qué nos queda? Viernes, ¿no? Pues el viernes puedes entrenar, normalmente yo lo pongo a casi todo el mundo, si puedo y tienen hueco, les pongo una tirada un poquito más larga, y que sea de trail a ser posible de trail que tenga del nivel por lo menos que tenga nivel y que sea un poquito grande pues 10-12 kilómetros si tu sesión de recuperada es de 6 o 7 tu sesión normal es de 10 pues tu sesión del viernes sería de 12 para que no hagamos una idea un poquito más grande, ¿vale? y ya está y luego sábado pues lo que decimos depende el sábado siguiente el sábado después del viernes tienes dos opciones si eres nivel pro avanzado puedes entrenar porque miras muy bien, tus piernas van súper bien, se pueden cargar con todo lo que quieras, puedes entrenar, que es nivel más normal, puedes hacer bici, y si eres un nivel que quieres descansar o no, tienes tiempo, eh, exacto, pues descansas, ¿vale? O sea, tendrías entrenar, ¿sabes? entrenar si eres nivel avanzado, eh, bici si, bueno, pues quieres hacer actividad, pero tu pierna no te permite correr tantos días seguidos, y si, ya digo, tienes poco tiempo, Trabajo, mil cosas, o quieres descansar, pues descansas el sábado, ¿vale? Eh, y hasta está, y luego el domingo te toca la tirada larga, y ya está, y con eso acabamos, que me queda un minuto de tarjeta. Eh, tirada larga, que ya digo, siempre estamos con el tema de cuánto tal... Para un nivel más popular, entre 15 y 20 kilómetros, para un nivel más avanzadito, entre 20 y 25, para un nivel más avanzado, entre 25 y 30, nivel ya pro se puede ir a maratón, ¿vale? Tirada larga por ahí andamos, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí que me queda tarjeta, que vaya muy bien, teo.